Tower to Clear for Muy buenas a todos, bienvenidos como siempre al canal Continuamos con nuestra serie de juegos épicos para Commodore 64 En esta ocasión os traigo Solo Flight Second Edition Del desarrollador Micropros, distribuido por US Gold del año 1985. Bien, ¿por qué me he centrado en esta segunda edición de Solo Flight que salió solamente un año después de la primera edición? Es decir, el Solo Flight salió en el año 1984 y este salió en el año 1985. Bien, porque la mejora con respecto a la edición anterior es eh, muy notable. Vale, vamos a evitar la vale. la mejora que tenemos con respecto al anterior es muy notable sobre todo en los gráficos de la cabina de vuelo y en el sonido, mayormente la mejora ha sido en el sonido, que le han implementado una serie de una serie de voces, un sintetizador de voz, un simulador de voz, llamadlo como queráis, que la verdad que mejora muchísimo la experiencia del usuario, además de que tiene una nitidez en, en la pronunciación sorprendente, o a mí por lo menos me ha sorprendido muchísimo, porque es una voz muy clara, además de que hay una voz femenina, lo cual... Creo que es bastante poco frecuente en los, en los videojuegos de Commodore 64. Y bueno, voy a quedarme un poco en silencio para que lo escuchéis, aunque luego lo escucharemos eh, completamente, pero para que escuchéis lo que os hablo de la claridad y de la nitidez. Pues ahora no va a hablar. <risa> Venga pues. Two, two, seven, Climb feet. Climb feet. ¿Veis? Bueno, es muy nítido. Bien, eh, este videojuego. Es el típico que necesitamos un manual de instrucciones para poder jugar, porque si no es bueno, prácticamente imposible. Así que lo que vamos a hacer, eh, lo primero que vamos a hacer va a ser echarle un vistazo rápido al manual y luego durante la partida vamos a ir profundizando en las partes que más necesiten o necesiten un análisis ya de bueno pues planes de vuelo, configuraciones, etc. Así que, eh, vamos a ver, voy a poner el manual, aquí lo tengo, bien, esta es la primera página del manual, y aquí lo primero que tenemos, voy a hacerle un poquito de zoom para que se vea, lo primero que tenemos es una, una dedicatoria, o una carta, o un prólogo, eh, del presidente de Microsoft Software, Bill Stelly, en la cual pues nos cuenta un poco sus inicios en la aviación, el, bueno, el por qué ha desarrollado este juego eh, junto con su socio Sid Meier y bueno, pues no deja de ser una curiosidad, está firmado por él, como veis aquí, y además eh, es... Eh, uf, o fue piloto de combate así que eso también explica por qué Micropros tiene muchos títulos relacionados con la aviación y con la simulación bien, continuamos con el manual introducción, vale en esta página encontramos las, las vistas, la configuración de las vistas para mirar a la izquierda la flechita izquierda, para mirar a la derecha las teclas de cursor, para mirar adelante la flechita hacia adelante y para la vista trasera la flechita del cursor, de arriba y abajo. Vale, eh, vamos a ver... Bueno, comentaros que este juego consiste en llevar el correo de una ciudad, de una ciudad a otra o de un aeropuerto a otro ¿eh? y está basado en el, en el airmailing de los años 30 en los cuales el correo se llevaba en sacas en aviones monomotor y bueno pues han querido, han querido recrear un poco este tipo de este tipo de vuelos vale aquí tenemos también en esta página tenemos los controles también o sea más configuración de teclado tenemos que el acelerador es del 0 al 9, donde 0 es eh, apagado y 9 es máxima potencia. La L es el tren de aterrizaje, la F los flaps, la B los frenos, la E para declarar una emergencia, la I para quitar al instructor. Es decir, tenemos un modo de juego en el cual practicamos, o sea, es una práctica, y podemos volar con el instructor o en algún momento, si queremos prescindir de él, pues eh, pulsamos la tecla I y el instructor deja de darnos instrucciones. Eh, bueno, la V de volumen, solamente para IBM, la Y para acelerar el tiempo, solamente en IBM, la P de pausa, y bueno, vistas... Eh, vale. Vamos a ver qué más. Bueno, aquí nos hablan de las condiciones meteorológicas. Eh, vale. Aquí empiezan a aparecer mapas de los distintos estados en los que podemos volar este es el mapa de Kansas es imprescindible tener estos mapas para poder volar porque nos indican la ubicación de las distintas ciudades que además luego nos dirán que volemos hacia una u a otra además eh, nos dan bueno unas radioayudas los bor como veis ahí esos, esas circunferencias con una serie de radios que se extienden a lo largo del mapa. Que luego los veremos más detenidamente porque esto es algo que hay que, hay que, verlo, hay que verlo con detenimiento. Eh, aquí tenemos los siguientes estados en los que podemos volar, Washington y Colorado. Estos tres estados son los que aparecían en el, la primera edición de Solo Flight, Kansas, Washington y Colorado. Y para esta segunda edición han añadido además... Michigan, Massachusetts y Texas ¿vale? Bien, Lo que quería ahora era centrarme en la cabina de vuelo Que es esta, voy a hacerle zoom Bueno, aquí tenéis las dos cabinas, esta es la de Solo Flight, la primera edición Y esta es la de la segunda edición ¿Vale? Nos vamos a centrar en la cabina de, de la segunda edición Que es esta A ver, un zoom más Sí, ahí y os voy a decir qué es cada cosa, cada, cada instrumento, cada reloj. Bien. de izquierda a derecha, estas serían las revoluciones por minuto, esta sería la velocidad, este es el horizonte artificial, este es el altímetro, esta es la velocidad vertical. Bien, en la segunda fila tenemos los flaps, este indicador, que es el BOR1, luego veremos qué son los BOR, este indicador que es el BORD2 aquí tenemos en la primera cifra es el radial y la segunda cifra es la distancia en millas náuticas vale. este es el compás la brújula esta es una ayuda al aterrizaje lo que pasa es que bueno es, no es muy real pero bueno lo han puesto bien, me parece bien este es el indicador de combustible estas dos lucecitas la primera, la de arriba, es el freno los frenos de las ruedas esta segunda es un chivato de sobrecalentamiento del motor y por último tenemos el tren de aterrizaje si están las tres verdes es que está bajado y si están apagadas es que está arriba bien pues esta es la cabina tampoco es que sea muy compleja pero claro es necesario estar totalmente familiarizado con, con todos los instrumentos eh... Y yo creo que en principio nada más, voy a dejar aquí la vista del mapa de Kansas que es donde vamos a volar y vamos a empezar con la primera misión, bueno vamos a hacer primero una práctica pero voy a dejar esto aquí para ponerlo luego, vale, bien pues vamos a hacer, lo primero que podemos elegir es, de, es eh, eh, practicar o hacer una misión directamente de envío de correo, de llevar el correo vamos a hacer una práctica porque eh, creo que es conveniente hacerla oh, un momento que ya ha entrado el modo demo Ahora f 7 para salir del modo demo eh, flying practice bueno, vamos a ir a kansas tenemos cuatro modos de práctica uno es con tiempo despejado otro es aterrizaje otro es eh, bueno, una especie de competición entre eh, el, el, entre varios jugadores no te propone a ver quién aterriza más suavemente y el 4 es IFR que bueno eh, IFR consiste en volar desde un punto A hasta un punto B eh, sin, sin visibilidad ninguna es decir eh, en cuanto despegas el avión eh, bueno, cuando despegas el avión se te queda la pantalla blanca y solamente puedes volar con instrumentos porque IFR es vuelo instrumental pero bueno, como la verdad que no está bien simulado, porque es que eh, vuelo IFR, vuelo instrumental, eh, realmente eh, no sé, necesitaríamos muchos más instrumentos y, y mucha más máquina, mucha más potencia de la máquina. Harían falta pues, como unos 20 años más de evolución informática para llegar a, a una simulación de vuelo instrumental. Así que es que ni nos vamos a parar, ¿vale? Eh, F7 Venga, Flying Practice Kansas Clear Y aquí día o noche, pues vamos a elegir día vale. Bien, pues en esta práctica es dejarse llevar y sencillamente Bueno, ya nos han dado la autorización para despegue yo voy a hacer todo lo que me vaya diciendo el instructor, es decir, eh, no voy a tocar ninguna tecla hasta que el instructor no me lo diga, ¿vale? Pues Ya me está diciendo increase the throttle, es decir, aumente la velocidad, pues nada, vamos al 9, le doy al 9, que es máxima potencia Ahí empieza a rodar el avión por la pista que no me está diciendo que use 20 de flaps. Pues le doy a la F, 20 de flaps. Y ya me está diciendo que eleve el morro. Pues nada, tiro para atrás de la palanca y que ascienda a 1500 pies. Pues nada, estamos como veis en el en el Landing Gear, pues bueno, le doy a la L. Climb to 1500 feet. En el indicador de la derecha veis que está marca de acceso sería la velocidad vertical en ascenso positivo a mil pies por minuto. Y de la izquierda 270. Flaps. Retract flaps. Pues vamos a retraer los flaps. Climb to 1500 feet. Me ha dicho que gire 270 grados, es decir, rumbo este. Pues nada, ahí estamos girando que ascienda a 1.500 vamos a ir vigilando el altímetro y que reduzca la velocidad pues nada la velocidad. Ya hemos llegado a 1.500 y estamos ya llegando a los 270 ahí hemos llegado y ahora volamos recto Venga y nivelado vamos a nivelar el avión quitarle un poco de potencia, lo voy a dejar a 4 para que el avión no ascienda, como ya sabéis eh, si incrementáis, incrementáis potencia el avión tiende a ascender si reducís potencia el avión tiende a descender. Vale, estamos volando recto y nivelado, fijaros siempre en el indicador de la derecha, que, está, que marca 0, es decir no tenemos velocidad vertical Vamos en el curso correcto y avión nivelado, es pues perfecto. Esta práctica consiste en izquierda a 180 grados hacer rumbo sur. Esta práctica consiste en hacer un hipódromo sobre el aeródromo de Wichita, es decir, un, un, bueno, un círculo de 360 grados. girando un poquito más hay 180 grados rumbo sur vale vamos el, el rumbo correcto había nivelado Como veis, la velocidad, pues vamos a unos 80 millas por hora aproximadamente. Tampoco es que sea muy preciso el reloj, pero bueno, más o menos se intuye. Y estamos volando por encima de 1500 pies. Vale, a la izquierda, rumbo 90, pues al este. Voy a descender un poquillo para coger los 1500 que como veis tiene un margen de error, es decir, no me ha dicho nada, iba un poco por encima de los 1500, pero no me ha dicho nada. Vale, ya vamos a ir nivelando de la actualización del tiempo. ¿No y ahora volamos recto. Voy a corregir ahí, perfecto. y puedo girar bueno, o sea, puedo mirar eso sería mirando hacia la izquierda y ahí estamos viendo lo que se ve al fondo negro es el, el aeródromo de Wichita ¿vale? y el polígono que veis justo a la izquierda sería la ciudad de Eureka que es la que está aquí un oh, no miento sería Harper la que está a la izquierda al vale, frente Podría mirar a la derecha también. Vale. Y ahí, bueno, pues tampoco tenemos muchas referencias visuales. Si miro hacia atrás, pues es la ciudad de Harper, que la que la hemos dejado hacia atrás. Vale. Miramos al frente de nuevo. Ya mismo, a ver, mirar a la izquierda. Ya mismo me va a decir que gire rumbo norte, porque estamos de frente o sea, tenemos justo a la izquierda tenemos el aeropuerto pues vamos a girar rumbo norte y ahí estamos justo delante del, del aeródromo y ahora nos va a guiar hasta el aterrizaje ahora volamos recto No. Vamos bajo Subo un poco, aunque me va a decir que empieza a descender ya mismo. Too far right. Está diciendo que estoy retirado hacia la derecha, es decir, que tengo, tendría que ir hacia la izquierda y a empezar a descender. Entonces veis que ya se enciende el, el control del aterrizaje el sistema de aterrizaje este la ayuda que tiene voy a descender también voy a reducir la potencia ya os digo no voy a sacar flaps no voy a sacar ruedas hasta que no me lo vaya diciendo Veis que en el, en el control, el ILS, el sistema de aterrizaje, veis que está el avión centrado. Pues eso es que vamos en la senda de planeo, que ahora nos lo irá diciendo también. Vamos a subir un poco la potencia porque creo que la ha reducido demasiado. Vale, Landing Gears. Y ahora vamos a reducir potencia. Vale, pues reducimos potencia, que es lo que me acaba de decir. Tenemos las ruedas. Vamos sin flaps. ¿Me va a hacer aterrizar sin flaps? Pues nada, yo voy a hacerle caso. Lo que vamos es muy rápido. Estamos en la senda de planeo. Que nivel el avión. Porque vamos a tomar tierra ya. Y ahí estamos, en tierra. Buena, usa tus fredos, pues nada, fregamos. Vale, estás Power listo para el suelo. Nos da la bienvenida a la controladora aérea. Y... Bueno. Eh, vamos ya a iniciar una misión. O, bueno, vamos, a, vamos a hacer el mail room. Vamos a volar en Kansas. Y nivel 1 nivel de dificultad. Eh, ¿Qué pasa? Los niveles de dificultad... Eh, bueno, conforme vas incrementando el nivel de dificultad... Van incorporando, por ejemplo, fallos de motor, fallos de, de sistema de navegación, eh, meteorología adversa, es decir, bueno, pues van complicándolo. También se incrementa la precisión con la cual tienes que hacer todas las maniobras. Entonces nos vamos a centrar en una, en una, en una misión a eh, nivel fácil. ¿vale? Eh, va a ser más productivo, creo yo. Venga, Student. Y de día. No sé si le he dado a la práctica o le he dado al mail room. Vamos a ver. Vale f1 bien, pues estoy en wichita vale y ahora con la tecla f1 voy a ir poniendo los diferentes aeropuertos por los que tengo que ir dejando el correo vale bueno eh, yo no lo puedo elegir es decir yo pulso f1 y directamente la máquina me va a proponer los diferentes sitios y no puedo borrar no puedo echar hacia atrás es decir eh, tengo que hacer lo que me diga la máquina, ¿vale? Entonces pulso F1 y me dice que el primer sitio es Emporia, ¿vale? Y eh, bueno, el, el manual recomienda que no llevemos más de dos bolsas de correo, ¿vale? Por, por el tema de peso, eh, claro, cuanto más peso, pues evidentemente el avión se vuelve más incontrolable, necesita más distancia para despegar, eh, necesitas ir más rápido para aterrizar, como es normal, ¿vale? Entonces vamos a poner dos puntos, Emporia, Lions y Emporia, vale. muy bien, pues vamos a irnos ahora al mapa y vamos a ir viendo, planificando el vuelo, más bien, vale, a donde tengamos que ir, bien, este es el mapa de Kansas estamos en Wichita, es decir, estamos aquí, y tenemos que ir primero a Lions, bueno, podemos hacerlo como queramos, pero claro, Lions está más cerca que Emporia, bueno, están prácticamente igual, pero claro, yo creo que lo mejor va a, ser, va a ser ir de Wichita a Lyons, de Lyons a Emporia, porque en Emporia vamos a solicitar que nos eh, entreguen más correo para llevar, con lo cual bueno, pues vamos a estar aquí en el centro y nos vamos a ir a cualquier punto del, del estado de, de Kansas, vale entonces vamos a despegar desde Wichita y nada más despegar Tendremos que poner rumbo al noroeste, ¿vale? Para llegar a la Jones. Así que, bueno, bueno, ya que estamos aquí, voy a explicar eh, los BOR. ¿Esto qué son? Estas circunferencias que hay aquí con los radiales proyectados. Los BOR son, en la realidad, unas radiobalizas que emiten 360 radiales, los 360 grados de la circunferencia. Y, además, emiten la distancia a la que nos encontramos del BOR y también el rumbo hacia donde está el BOR. De manera que eh, nosotros podemos saber, eh, cuando sintonizamos un BOR, podemos saber eh, por qué radial vamos, a qué, a qué distancia estamos del BOR y el rumbo hacia el BOR. ¿no? Eh, comentaros que estos dos BOR que hay aquí, ¿vale? este sería mm, el BOR de Butler, ¿Vale? que emiten una frecuencia de 109.0 y el indicativo sería Bravo Uniform Tango. Y este BOR 2 sería el BOR de Pioneer con una frecuencia 112.8 y con un indicativo de Papa November Romeo. Bien, yo estos BOR los he buscado en la base de datos de Navaites por si existen en la actualidad y no los he encontrado. Eso no significa que en el año 85 no existieran. Es posible que sí existan porque es que además están muy bien detallados. Es decir, tienen su nombre, tienen su indicativo, tienen su frecuencia, además tienen su código morse. Es decir, tienen toda la información que tiene un BOR en la actualidad. También decir que, que los BOR son la base de la, de la navegación aérea, es decir, se siguen utilizando hoy en día. Si bien es cierto que los aviones comerciales eh, navegan por GPS, ¿no? tienen bueno, una aviónica muchísimo más avanzada, estamos hablando de treinta y tantos años después, sí es cierto también que en aviación general, en avionetas ligeras, en ultraligeros, ligeros, en, en, bueno, en cualquier tipo de, de aviación, cualquier tipo, tipo de instrumentación actual de hoy en día, eh, está, está preparada para sintonizar bors y, y seguir los rumbos Es decir, son radioayudas que se siguen utilizando en la actualidad Y son la base de la navegación aérea ¿vale? Bueno, pues dicho eso, ya os digo yo, no los he encontrado Pero mmm, la aviación, como todo, va evolucionando Y van cambiando los, los, todos los procedimientos los, eh, Las salidas, las llegadas, los puntos fijos, los boards Van cambiando las frecuencias, van cambiando lo, los indicativos. Es decir, a mí, bueno, no, no, no, aunque no lo puedo asegurar, pero yo creo que dada la, la, el detalle con el que están representando estos dos boards, yo creo que en la actualidad, perdón, en la época sí que existieron. En cualquier caso, ya digo, no, no, no lo puedo asegurar. Bueno, pues aclarado qué son los boards, ¿vale? Y aclarado que son instrumentos de navegación. Y a nosotros nos van a servir pues hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque cuando despeguemos de Wichita, ¿vale? Veremos que el bor 2, que es, es el, el, el, el los numeritos que hay justo debajo, que hemos visto en la cabina, que están debajo. Ahora los. Bueno, lo voy a decir ya dónde estaba la cabina. Estaba aquí abajo. Sí. Este es el indicador del bor 2. Y este es el indicador del bor 1, ¿vale? Cuando despeguemos de Wichita, veremos que nos estamos alejando del BOR2 y esta cifra se incrementará. Y esta cifra también se va a incrementar puesto que nos estamos alejando del BOR1. Fijaros cómo estaría. Aquí, ah, en Kansas. Vamos a despegar de Wichita. Este es el BOR2, este es el BOR1 y como vamos a ir rumbo al sur oeste, pues eh, nos vamos a alejar del BOR2 y nos vamos a alejar del BOR1. ¿Vale? y veremos cómo, cómo vamos atravesando los diferentes radiales del BOR del BOR 2 sobre todo, nos vamos a fijar en el BOR 2 que nos va a servir de más ayuda que el BOR 1 el BOR 1 en realidad nos va a servir de muy poquita ayuda puesto que no tenemos una línea recta ¿vale? desde Wichita hasta Lion bien pues eh, ya sabéis despegamos, cogemos rumbo suroeste y nos vamos a encontrar con Wichita eh, perdón, con Lions, pues pues, eh, muy poquito después de despegar, pues está muy cerca. Venga, pues F7 para iniciar, ahí vamos. F7 para confirmar. Y ahí estamos. Vale, nos han dado autorización para despegar. Pues nada, yo voy a despegar con Flash 20. Podemos despegar con Flaps 40 en el caso de que vayamos muy cargados o queramos hacer un despegue más corto. Potencial máximo. Y a rodar. Cuando el indicador de velocidad llegue aproximadamente a 80 millas náuticas por hora, ya podemos despegar, podemos tirar hacia atrás de la palanca ya voy a empezar a tirar aquí ya lo no tenemos instructor, ¿vale? ya tenemos que hacerlo bajo nuestro criterio estamos en el aire, vamos rumbo norte voy a replegar la, el tren de aterrizaje y cuando lleguemos a 500 pies voy a subir los flaps los flaps son secuenciales, es decir eh, para llegar a cero tenemos que pasar por, por todo el recorrido es decir es por 40 pero bueno, no, no pasa nada Vamos a poner rumbo noroeste. Ahí vemos la lion, ya si es que está muy cerquita. Entonces voy a reducir la potencia, lo voy a dejar a 5 para una velocidad de crucero más o menos estable. Y directamente voy a poner rumbo a la pista. Además, una cosa que tiene eh, muy buena este juego es que los aeropuertos tienen diferente forma. Este tiene una forma de N, evidentemente la, la realidad no es así, pero bueno, puesto así, pues para que sea más jugable, la verdad. Porque estoy. Ah, no he cargado combustible, por Dios. <ríe> Qué barbaridad. No he cargado combustible, <ríe> lo más importante que tenía que hacer. Pues nada, al suelo. Ahí estamos, en el suelo, ya hemos, ya hemos aterrizado. <risa> Vamos a cargar el combustible de nuevo. Cosa fundamental, como veis. Combustible, sin eso no anda. <risa> bueno, pues no hemos llegado muy lejos. <risa> Vamos a intentarlo de nuevo. Venga, Mill Kansas, student Día. Yeah. Estamos en Wichita, como siempre siempre los eh, siempre salimos de Wichita en, aquí en Kansas cuando elegimos el eh, estado de Kansas. vale, pues F1 Venga, vamos a establecer de nuevo esto son, como veis, son aleatorios es decir, ahora nos manda Salina y Lions, vale pues ahora sí vamos a cargar combustible con F3 vamos a cargarle bastante combustible <ríe> que no nos pase lo de antes ahí está lleno, 64 galones es lo máximo y bueno, vamos a echarle un, un vistazo al mapa ya que, ya que en contra de nuestra voluntad ha cambiado la ruta el plan de vuelo Estamos en Wichita, tenemos que ir a Lions y de Lions a Salina, ¿vale? Así que, bueno, pues, esto es lo que vamos a hacer, lo mismo, poner rumbo al suroeste y una vez que despeguemos de Lions, pues rumbo al, al noreste, ¿vale? Pues vamos allá. Venga, F7 Start, F7 Start. Tower to Clear for Venga, pues estamos autorizados a despegar Las 20 Y potencial máximo Ya tenemos suficiente potencia para elevarnos pues ahí estamos en el aire Venga, subimos a 500 pies ya podemos subir el tren y en 500 replegamos flaps y ya vamos a poner rumbo a lions y vamos a ir nivelando el avión, porque vamos a volar a mil pies, puesto que tenemos que aterrizar enseguida, así que voy a reducir la potencia, ahí está Lions, al fondo. Ahí está, avión nivelado. Si miramos a la derecha, ahí lo que vemos es la ciudad de Newton, que es la que hay justo al norte de Wichita son referencias visuales porque al final lo que estamos haciendo es un vuelo visual es decir por reglas vfr vamos vamos a estar en todo momento en contacto visual con el terreno y necesitamos referencias visuales para saber por dónde vamos a diferencia del vuelo instrumental que realmente en un vuelo instrumental no necesita referencias eh, con el terreno vale estamos volando nivelado vamos a subir un poquito más de potencia que tiene tendencia a caer Veis que nos estamos alejando del board 2, que es el, los numeritos que tenemos abajo a la izquierda, ¿vale? Vamos a ir sacando ya flaps y nos vamos a alinear con la pista. Vamos a sacar, vamos a reducir un poquito más la potencia, vamos a sacar el tren de aterrizaje... los aterrizajes vigilad eh, la velocidad vertical el control que tenéis a la derecha del todo vale lo ideal es aterrizar a mmm, aproximadamente 500 pies por minuto en negativo claro ahora, ahora mismo estamos a 500 pies por minuto cayendo ¿vale? o sea, sería una velocidad de, de descenso perfecto la velocidad de descenso la vamos controlando con el cabeceo y también con el motor. ¿vale? Vamos a hacer un aterrizaje bastante suave, vamos a descender un poco la potencia para terminar de caer. Vale, ahí estamos en el suelo, corto potencia, uso frenos. Pues nos da la bienvenida, nos dice que hemos completado el envío y ahí nos puntúa la suavidad con la que hemos aterrizado. Nos dice que hemos tenido una, el rate, es la velocidad de descenso de 300 pies por, por minuto, con lo cual muy suave. La velocidad un poco alta, 56. Y nos da la puntuación en función a la suavidad del, del aterrizaje. Ahí nos indica con los puntitos el recorrido que hemos hecho. ¿vale? Y aquí podemos, con F1, volver a poner otro punto. Es decir, podemos volar hasta Salina o podemos incluir otro destino. Comentaros que el juego no se acaba nunca. Es decir, podemos estar volando y llevando el correo tantas veces como queramos. No, no hay un... Eh, no hay una meta, no hay, un, no hay un final del juego, vale, así que vamos a poner un punto más, nos mandan a Topeka vale, Salina a Topeca. vamos a poner el mapa para situarnos, vale, estamos aquí en Salina, vale, perdón, estamos en Lions, tenemos que ir a Salina y de Salina a Topeka bien, pues nada, eh, despegamos de Lions, ponemos rumbo norte con un poco de componente este Y vamos allá, vamos a cargar el avión de combustible Importante <risa> eh, vale, la verdad que tenemos combustible de sobra Así que vamos a salir con ese combustible Mira, pues F7 Y F7, confirmar Bien. Vamos a rodar, sobre la.. liberamos los frenos, vamos a rodar por la pista hasta situarnos en la cabecera de la pista y tener un despegue pues, pues con algo más de pista de lo que tenemos ahora mismo. Subir potencia 4. No podemos rodar por la pista muy rápido, ¿vale? Eh, arrancamos con 4 el avión para que coja un poco de inercia y enseguida reducimos a 3. estamos rodando, ahora vamos a hacer un giro a la izquierda, para encarar la pista, ya, vamos a reducir potencia, vamos a cortar potencia, porque el giro lo hace sin potencia, ahí estamos, ya, vale, ya tenemos pista de sobra para despegar, estamos a flaps 20, freno está suelto, pues potencia a tope, vamos a despegar rumbo sur, con lo cual tenemos que hacer un giro de 180 grados, para poner rumbo norte, dirección salina, ¿Tenemos velocidad suficiente de ascenso? Pues arriba. Estamos en el aire, tren arriba, ascendemos, 500 pies, hay flaps arriba, reducimos potencia al 5 para un crucero y vamos a empezar a girar. a incrementar un poco el giro y vamos a poner un poquito más de potencia a 6 los giros se suele perder un poco de velocidad así que siempre conviene cuando estéis haciendo un giro pues incrementar un poquito la velocidad para no perder altitud Llegando al norte, ahí está Lions, lo vamos a sobrevolar y hemos dicho que era al norte con un poco de componente de este, pues nada. Ahí más o menos. Ahí. Ahora sí, vamos a reducir al 5 de potencia para el crucero. Estamos volando a mil pies. Y ahí lo vamos a nivelar, mil pies. Siempre en contacto con el terreno. Si giramos la vista a la derecha, lo que vemos ahí al fondo es el aeródromo de Wichita y la ciudad de Newton. Si giramos la vista a la izquierda, pues no vamos a ver nada. Bueno, sí, el aeródromo de, de Lyons. Y si giramos la vista hacia atrás, pues nada, se aleja el aeródromo de Lyons son las referencias visuales que tenemos ahora mismo que además esa es otra cosa por la que por la cual necesitamos el mapa para ver las referencias visuales y comprobar que vamos por el camino correcto por ejemplo la vista hacia atrás para ir viendo cositas vale. y vemos que nos vamos alejando del, del aeródromo de Lyons y también si os fijáis en el board, vale veis que nos estamos alejando del bor si miramos hacia la izquierda pues no se ve mucho si miramos, giramos la vista a la derecha vemos la ciudad de Newton si miramos al frente, ahí, ahí aparecen. Ahí aparecen pues, el aeródromo de Salina y la ciudad que tenéis a la derecha es la ciudad de Lin, Linsburg. Vale. Es, vamos a ir encarando la pista. El aeródromo... Otro, eh, bueno, yo es que tengo, tengo aquí el mapa a la vista, ¿vale? Os lo voy a enseñar. ¿vale? Ahí lo tenéis. Estamos volando aproximadamente por aquí. ¿vale? Esta es la ciudad que acabamos de ver y vamos a enfrentar la pista pues derecho, como tenemos un, tenemos ahí una forma de 4 al revés, pues nada, tenemos una, una pista justo enfrente, pues ahí es donde vamos a aterrizar. Así que vamos a ir ya eh, tomando la posición para aterrizaje bueno nos van también actualizando el tiempo no tenemos viento wind 0 y eh, perdón eh, wind, tenemos 12 nudos de eh, que viene desde los 0 grados es decir desde el norte tenemos 12 nudos de viento eh, el techo de nubes 10.000 pies y visibilidad de 5 millas pues nada tampoco es que sea muy real eh, sobre todo la visibilidad los vientos sí, de vez en cuando nos encontramos con alguna racha de viento y demás. Y en este caso pues vamos perfecto para aterrizar, porque vamos a aterrizar rumbo norte, es decir, de cara al viento. ir descendiendo ya, vamos a encarar la pista de la derecha, ahí ya tenemos vivo el ILS, veis el avioncito, venga, pues vamos a sacar el tren de aterrizaje, vamos pues, a poner flaps 20, vamos a reducir... Ahí. Estamos descendiendo ahora a mil pies por minuto. Vamos a alinearnos mejor con la pista. Vamos a subir un pelín la potencia. No caer demasiado brusco. Ya sí, vamos a empezar a descender, suave, ya sabéis, el aterrizaje óptimo es a 500 pies, velocidad vertical por minuto, que es justo la velocidad que llevamos ahora mismo, pues ahí vamos a caer, aquí vamos a reducir potencia, vamos a cortar potencia ya, estamos en el suelo, y aplicamos freno. Si quisiéramos hacer un aterrizaje más corto, también podemos aterrizar a Flaps 40 más corto y más lento también. Vale. Pues, eh, hemos completado el envío, ahí tenemos la puntuación, hemos aterrizado a 300 pies por minuto de caída de velocidad vertical a 46 eh, millas por hora de velocidad horizontal nuestra puntuación, pues vale. Ese es el recorrido que hemos hecho. Salina, y ahí estamos. Venga, con F1 podemos ir a Topeca, Ya os he dicho que esto no tiene fin, ¿vale? Así que venga, vamos a hacer, un, vamos a cargar combustible. Además, este juego es barato la gasolina, con lo cual ¿no? podéis echar todo lo que queráis. Y, venga, pues F7, Topeca, está, como veis, al este. Pues venga, F7 confirmamos. Y pues igual, vamos a rodar un poco por la pista. Arrancamos el avión, le damos un poquito de impulso con una potencia de 4. Cuando, cuando empiece a coger inercia reducimos a 3 para no pasarnos, porque tenemos que llegar al final de la pista y hacer un giro de 180 grados para encararnos. Vale, ahora reducimos a 3, vamos a abrirnos un poco en el giro. O sea, voy a reducir incluso a 2 o a 1. O sea, lo que queremos es hacer el giro para no salirnos de la pista, porque si no nos estrellamos, así que ya voy a cortar y hacer el giro sin ningún tipo de velocidad Vamos enderezando el avión. Tenemos la pista al frente. Ahí me voy a poner el mapa para que veáis. Bien, estamos en Salina aquí y vamos a Topeka. Es decir, nada más despegar. Tenemos que ir rumbo al este con un poco de componente sur. Dejaremos a la derecha la ciudad de Linsborg Y enseguida vamos a ver Topeka. Vale. Pues vamos allá. Frenos están liberados. Potencia máxima Vamos a Flaps 20 Voy a darle Flaps 40 Para que veáis Que el despegue es más corto Ya podemos tirar hacia atrás Se le va bastante más rápido Arriba el tren Y podemos quitar flaps y vamos a reducir también la potencia a 5, y girando. Perdón, vamos a girar hacia la izquierda, que así tenemos el rumbo más corto. Hemos dicho que hacia el este con unos grados al sur pues ahí, enderezamos y nivelamos, perfecto vamos a volar bajito, está bien así lo que tenemos al fondo en la ciudad de Lindsborg vamos a girar un poquito más a la izquierda porque el aeródromo de Topeka está un poquito, un poquito más al norte de Linsborg es decir, está al este de Linsborg y unos grados al norte así que vamos a girar un poquito más vale, yo creo que en ese rumbo nos vamos a encontrar el aeródromo de Topeka enseguida que vais a ver la forma que tiene Ahí lo tenéis, tiene una forma como de una flecha invertida, ¿vale? eh, como decía está muy bien que cada aeropuerto tenga una forma diferente porque así lo identificas visualmente, es decir, eh, sabes que te estás aproximando a ese aeropuerto por la forma que tiene, evidentemente no es real, pero claro, eh, si quieres hacer un juego jugable con los recursos de la época pues tenías que hacer cosas así. Y creo que este juego está muy, muy, muy bien resuelto. Bien, ahí tenemos el aeródromo de Topeka. Vamos a aterrizar pues en la pista central. O en la de la derecha. Vamos a aterrizar en la pista de la derecha. Vamos a ir alineándonos. Ahí. Vamos a ir sacando flaps. Y 3 de aterrizaje abajo. Vamos a reducir al 4 de potencia. Ahí voy a reducir más. Ahí. Esta pista parece más corta, voy a meter Flaps40 para no arriesgarnos. La verdad es que podría aterrizar en la pista central, que además es más larga, pero bueno, venga, vamos a aterrizar ya de esta. Voy a ir reduciendo velocidad porque voy muy rápido. Hay que tener cuidado con la velocidad vertical Ahí vamos bien. Si me salgo de la pista, ¿eh? bueno. Cero. Esto, por ejemplo, en, en un nivel de dificultad superior hubiésemos estrellado porque hemos aterrizado ahí una rueda casi fuera, fuera, Pero bueno. Bueno, pues ahí está el resultado. Hemos aterrizado a 400 pies de velocidad vertical por minuto, a una velocidad horizontal de 47 millas y la puntuación. Bueno, pues... Ya habéis visto el juego. Ahora nos hace un resumen de, de toda la ruta que hemos hecho. Hemos pasado por Lions, hemos pasado por Salina, hemos ido a Topeka. y aquí nos vamos a quedar, porque como ya he dicho, esto no se acaba nunca. Es decir, es estar volando hasta que te canses. O ¿vale? hasta que te estrellas. que ¿eh? también puede pasar, claro. Bueno, pues... Mmm hasta aquí hasta aquí vamos a llegar como veis es un juego entretenido a mí me lo dejaron un verano me lo dejaron original un verano no lo pude copiar porque en aquella época no tenía el copión y me lo dejaron original con sus instrucciones y lo estuve volando durante todo ese verano y la verdad que a mí me gustó mucho esta versión no me dejaron la, la primera edición la del año 84 que es muy parecida realmente eh, el, el juego es exactamente igual, solo que tiene más estados y que tiene una mejora muy notable en cuanto a gráficos eh, de la cabina y, a, y el sonido. El sonido es, es, es impresionante, es espectacular. Así que, bueno, pues eh, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo y nada, hasta el próximo. Adiós.